¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy en el campo y hoy voy a hablar de por qué me gustan tanto los españoles. Nos vemos en la segunda parte. ¿Por qué me gustan los españoles tanto? Pues llevo ahora... Más de cinco años, seis años viviendo aquí en España, pero también llevo 17 años viviendo con una mujer española y con su familia también. Me gustan los españoles porque es gente muy generosa. Cuando digo generosa no estoy hablando solamente del dinero, porque sí, son en eso son muy generosos. Si tienes suerte, porque ellos invitan, y si tú tienes suerte, te van a invitar, y a, a veces pagan toda la cuenta, ¿eh? no, a veces no, casi siempre, alguien paga toda la cuenta, y si tienes mucha suerte, tú puedes evitar eso, y no pagar nada, pero luego te van a mirar mal, pero van a seguir pagando la, la cuenta, ¿por qué? Porque son personas muy generosas, ¿Vale? en ese sentido, pero también son generosas personas generosas a la hora de, de darte su tiempo, su atención, de prestarte atención es gente muy muy atenta y me gusta mucho me gusta mucho y pueden estar contigo y cuando están contigo están contigo y es bonito eso también me gustan los españoles porque Por su manera de, de hablar, la verdad. Es que hablan cuando estás con un español. Tú sabes que estás con un español porque hablan. Hablan todo el rato. De hecho, me ha ayudado un montón. Al principio, cuando yo no era capaz de hablar, pues fue una, una maravilla. Estar con tantas personas y, y, y poder escuchar a, las, a la gente hablando. Porque con un español nunca falta la conversación. Nunca. De hecho, los españoles llenan huecos. Si hay un hueco, un silencio, un español va a llenar ese hueco. Es, es, es su deber. Deber. vale Pero así puedes aprender mucho. El problema viene a la hora de, de hablar tú vale pero luego eso, eso viene después de, de, de tener mucha confianza, de poder hablar y el secreto, claro, es nada más que esperar hasta que una persona hasta que haya una pausa, cuando la persona está inspirando y tú te metes, es lo que hacen los, los demás españoles se meten en, el, en los huecos, vale pero tienes que tener rapidez tienes que... Uf, meterte, pero bueno, luego coges el ritmo, es fácil, es fácil, y otra cosa que me gustan de, de los eh, españoles es, es su, eh, va, sus valores en cuanto a la familia, la familia aquí es muy importante, la familia, y, y, y no estoy diciendo que no sea importante en otros países, en mi país por ejemplo, sí lo es, pero aquí es más importante, es el número uno diría yo, el número uno. Bueno, o por lo menos al lado del ocio. Ocio y familia. Ocio y familia. ¿Vale? Son cosas muy importantes aquí en España. Entonces, cuando tú estás en España con una familia, ¿vale? Eh, española. Tú puedes contar con esa familia. Esta familia está. Está. En cada momento. Es que... Mi familia española está en nuestra casa todo el rato, cada semana. Es, es muy curioso que no lo, los veamos mmm, semanalmente o dos veces, típicamente. Entonces la familia aquí en España es el número uno. Es como la familia primero y, y todo el mundo sabe todo de, de, de, de cada persona y, y, y están viviendo la vida de toda la familia en cada momento y es muy bonito. Eso es lo que se pierde en muchos países, pero aquí en España no. Yo no veo nada de, de, de, de cambios en eso. Durante 17 años la familia sigue siendo muy importante. Y estoy hablando de la familia inmediata, ¿sabes? La familia cercana. Eh, otra cosa que me gustan de los españoles, hablando de la familia, es, son los abuelos. Los abuelos aquí en España tienen un trabajo muy importante. Son los canguros de la familia. ¿Qué quiero decir con eso? Que están para cuidar de los nietos. Y cuando digo están, están. Es su, es su placer, su deber, y, y quieren hacerlo. Y, y es, es muy curioso. Yo no, te, no tenía la costumbre. No lo había visto a ese nivel. De, por ejemplo, decir, decir, ah, es que eh, en dos días tenemos una cita no sé dónde, a no sé qué hora. Y los abuelos dicen, ah, vale, pues vamos a, vamos a cuidar de a los niños, vamos a, llegar, vamos a llegar a primera hora, aquí en España a primera hora son las 11, eh, más o menos, eh, diez y media. Y, y dicen, vamos a estar a primera hora y podéis ir a, a hacer la cosa, y están, pero no es, podéis estar con los niños, uff, uff, es que tenemos cosas que hacer y no sé, tengo que mirar mi agenda, están, ellos dicen, te dicen, vamos a estar, vamos a cuidar a los niños, claro, vale, es, es, es, un, es otro nivel de ser abuelo, otro nivel, y, y, y me gusta mucho, me gusta mucho. Otra cosa que me, me, me gustan de los españoles es su manera de discutir y cuando digo discutir no estoy realmente no estoy diciendo discutir, estoy diciendo su manera de hablar, hablar entre amigos, entre familia, no. hablar, pero tú vas a decir están discutiendo, están discutiendo es que hablan con tanta pasión, con tantos gestos, gestos, y, y, y estás allí y, están, yo, yo, y estás pensando, a ver, a ver, van a empezar a pelearse, ¿Van, se van a pegar, porque las voces que, que pegan, los, los gestos, gesticulando por todo... El... Parece que están a punto de, de pegar a, a, a la otra persona. ¿Y qué pasa? Pues cuando te das cuenta, cuando entiendes un poco de español, te das cuenta de que están hablando de, no sé, el precio de, de, de, de, de pavo en, en, en, en Aldi. O están hablando de un gol que marcó un futbolista. No están hablando de nada, no están discutiendo, están hablando con pasión. Y, y, y son así los españoles, hablan de, desde el corazón, cuando hablan, hablan desde el corazón. También me gustan los españoles por su manera de hablar, hablando de hablar, hablar de la comida. Porque es muy curioso, porque todos, en, en, en toda España, en toda España, hablan de la misma manera. ¿Qué es? Si tú hablas con un español del desayuno, no vas a notar nada de ilusión en la cara de un español. Un español te va a decir bueno, el desayuno, ni fun ni fa, no, un café, una tostada, y, y, y me apaño con eso. ¿Vale? Si vas a hablar con un español de la cena, vas a ver la misma como indiferencia de la cena, bueno, y a no ser que hables de, de la cena de la, la eh, noche vieja, algo así, o de la eh, noche buena. No, una cena normal. Vamos a decir, bueno, la cena, sabes, Uf, me apaño con, no sé, un picoteo, unos cereales, unos cereales, nada, ¿vale? Pero si hablas con un español de la comida, vas a ver un cambio de cara, una ilusión, una sonrisa, ojos con, con brillo, hablando de la comida. ¡Ay, la comida! Y que hoy, oh, no sé qué, yo oh, joder. Y, y cuando hablan de la comida a mediodía, lo, los españoles es, es que les, les entra una alegría y, y, y piensan: joder, están a punto de, de, de bailar la macadena. Están, están tan ilusionados por la comida. Entonces, me, me gusta mucho, me gusta mucho porque yo, yo soy de Inglaterra y en Inglaterra no hablamos así de la comida. Nos gusta mucho, nos gusta mucho. Pero eso de, de casi ponerte a bailar, eh, no, no. Entonces me gusta, me gusta ese, ese como estar vivo, ¿sabes? Vivir por comer. También me gustan los españoles por su habilidad de pasarlo bien sin tener que beber alcohol ¿vale? ¿qué quiero decir? que en una fiesta ¿vale? si tú quieres que alguien cante o que alguien baile solo tienes que decir ¡canta! <risa> ¡vamos a bailar! Y, y un español va a bailar es que, es que no tienen vergüenza eso, eso no, no les da vergüenza cantar a, en, en, en Inglaterra, mira, festejarlo, podemos festejarlo. Y sabemos hacerlo muy bien, pero normalmente eh, con alcohol, ¿sabes? Con alcohol. Entonces, sí, en Inglaterra bailamos y cantamos toda la puta noche. Pero aquí en España, no, es, es como empieza, arranca la fiesta y un español dice, vale, vamos a bailar y cantar un poco. Y yo, ¿eh? pues nadie ha tomado nada. Que no hace falta aquí en España. La gente se pone a bailar, la gente se pone a cantar por, por la, la, la alegría de, de estar vivo. Y, y eso es muy bonito. Es, es precioso, la verdad. Es precioso. Entonces es por eso que me gustan los españoles. Son buena gente. Mira, hay malos tanto aquí en España como en mi país, en todo el mundo. Pero hablando en general, los españoles son, son muy buena gente. Y, y tienen un corazón enorme. La verdad, tienen el corazón muy grande. Y es gente muy grande. Y me, me, me gustan mucho. Entonces, hasta luego, nos vemos la semana que viene.